Ahora está bien. Hola everybody. Hola a todos. Oh, the, the World Consciousness Community. Toda la comunidad de conciencia members. mundial. Todos los miembros. Brothers and sisters. Hermanos y hermanas. Hong Yuan A todos, Hong Yuan I love you. Yo te amo. De mi jué consciously. Love each other. En el nivel de la conciencia Mingyue nos amamos unos a otros. Send good information to each other, y nos enviamos buena información. From deep inside, Desde lo más profundo send, uh, de nuestro corazón. Each other, enviamos buenos deseos unos a otros. Yeah, we remember. We need to always stay in the peaceful, meanious bed. Recordamos que siempre debemos mantenernos en ese estado pacífico. And from Rui. there, always send them. Allí... breathe la. Good Siempre enviamos y expandimos, expandimos el amor y buena información hacia ti mismo hasta los integrantes de la familia to everybody and everything. a todos y a todo If we always do like this, si lo hacemos siempre así. Grungly, grungly, poco a poco Nuestras conciencias se volverán más puras y más estables nuestras conciencias y nuestras nuestro chi se volverá cada vez más positivo hasta que entremos y nos convirtamos Then en un nuevo estilo de vida totally y vamos a sentir que nuestra vida ha cambiado por completo And, yeah, end, cuando decimos en, de pronto en, llegamos a nuestro estado de conciencia pura y nos liberamos de todas las fijaciones del mundo exterior. Solo cuando entramos a nuestra, fuerza, a nuestra fuente interna, la conciencia pura, Minyue, We can say we become all our own master. Podemos decir que nos volvemos nuestros propios maestros. Then we can decide. Y luego podemos decidir. We good information, use good information, manage Enviar buena información, usar buena información para gestionar nuestra vida y nuestro mundo. If we lose the from, y si nos uh, things perdemos on things, en diferentes cosas, empezamos a sentir miedo y preocupación. Solo podemos expandir la información fija y negativa. So first Así que primero que todo regresamos a nosotros mismos. Pure, the pure, peaceful, mm. Sentimos a Minyue puro, el estado puro y pacífico de Minyue, la mm. conciencia pura. Mm. Mm. Cuando decimos en, de pronto nos damos cuenta que nuestra conciencia está clara en el momento presente. Nuestro curso de un año Mingyue Kung Fu ya ha comenzado. We finished the, the first module of practice. hemos culminado el primer módulo de práctica. In the first module, we mainly practiced the y en el primer módulo, hemos practicado principalmente la completud o totalidad la completud Minjue. I hope for everybody. Espero and que todos this beautiful entirety. Hayan podido experimentar esta Experience the entirety. Si realmente, realmente you will experimentan become, esta uh, You will come to a very peaceful, deep, peaceful state van a entrar en un estado muy profundo y muy pacífico Your life or we from our, um, we could sus vidas van a entrar en un muy buen equilibrio so how entonces, ¿cómo ha ido sus prácticas? primero, creo que Primero, pienso que le voy a preguntar eh, a algunas personas que, compart que compartan su experiencia. Que compartan su And propia experiencia con bella información, porque esas experiencias bellas que has vivido van a llenar de coraje a otros. Who wants to share? just okay. to unmute yourself. Can quiera compartir que abra su micro. Okay would you share some things? Yeah. Uh, yeah. <laughs> yeah. uh, yeah. um, the first thing of I think, is um have a garden and my dog, my sweet dog eat all the um, roses last year so at the beginning of, uh, of, the, of this year i found the tree on the on the roses and, and i just say and then I, i just wait and now i have a wonderful uh, garden with a lot of roses. And don't, don't en mi jardín, empecé so, a enviar buena información and my with the y of, uh, sucedió and que mi jardín se llenó beautiful. de bellas flores so this is the eh, experience. doradas y bonitas, esa es en la primera, my, my y la my segunda experiencia está hablando de una relación really que siempre le está escaqueando y you. poniendo en una so posición eh, difícil and, um, y entonces empecé a enviar la información de what? amor I said, i love you if i not love you i will not work with you And he said, you know, Eric, y incluso se lo understand. dije. Yo te amo, le dije. Y the dice, weeks, ¿Qué dices? Pues so no puedo comprenderte. Changed, totally changed. Y la relación cambió por Now completo. No ah. estaba and, hablando uh, de su jefe, nada menos. Ahora me hungry, siento completamente a, a gusto en mi trabajo. Ya no tengo presión. And I just say, me siento Paula, oh, siento que estamos ya en una relación I say, I más calma you. y más dulce y solo diciendo <risa> yeah, no, yo te amo. So thank you Esta es mi experiencia y agradezco mucho porque different. esto me ha ayudado. Thing, to, to <risa> <risa> y me río y he comenzado so a tocar la guitarra. Okay. Estoy muy so, gracias a ti y a toda la comunidad. Yes, Así que por good. favor, that's ahora good. te pido que toques la guitarra en la fiesta. <laughs> so much. uh, yes, muchas gracias. Possible, wow, muy hermosa, maravillosa la experiencia. Uh, Cuando uh, nuestro uh, interior uh, cambia. Entonces es posible cambiar nuestros pensamientos y es posible darle a los demás darle buena información desde lo profundo del corazón. Usualmente, cuando las otras personas nos provocan, si tenemos conflictos, To fight. el interior se va a sentir incómodo y va a comenzar a pelear porque me has puesto en problemas no me gustas fight you. entonces voy a pelear y voy a odiarte y estos son los viejos patrones a mí me gusta decir que son eh, patrones bastante estúpidos, formas the estúpidas the de pensamiento, especialmente en la uh, familia. You, si tu pareja te provoca, you, y tú piensas, mm, you, te odio, uh, this like a to do, to entonces es that? como si dos rocas chocaran, es como, es como si dos huevos estuvieran peleando you eh, muy duro hurt you hurt y entonces te dañas a ti If mismo y dañas harder, a los demás. Entonces si hay odio ah, pues, va a generarse eh, sufrimiento, eh, heridas. Vamos a practicar que cuando alguien nos provoca muy duramente, tú digas, yo te amo, yo soy como el agua, entonces el puño eh, va contra el agua, no hay problema, porque soy como el agua. O si no, puedo pensar que mi chi es aire, y entonces envuelvo a ese puño, a esa a, you like a a the the provocación. Y entonces you pues know, you vas a envolver like con it. el corazón esa, esa provocación. Really, y si lo haces así en la familia, land, cuando alguien hiere a otro, Emotions. Then later, a través de las emociones regret. más tarde vas a rechazar don't want to no me gustan las emociones en las emociones y my, vas a sentir te vas a arrepentir yeah. Y vas a darte cuenta That que no people. quieres herir a las personas yeah. de tu husband, familia, children, a mi marido, a mi mujer, a mi pareja, a mi, mis hijos, pero This ya lo has herido porque los viejos patrones usualmente Now, lo que hace es ir al enfrentamiento. Is, mm, pero mm, cuando it's estamos it's en it's estado Minjo y decimos en... Siempre estamos experimentando el interior. Y cambia las relaciones desde tu interior. Entonces no fuerzas a los otros a cambiar. Si en tu interior cambias, los otros te provocan, tú te relajas, sonrías y dices, te abres, dices, te amo, te mantienes en estado pacífico, no the usas tus viejos patrones para pelear. Uh -huh. Estás uh, trabajando desde tu interior. Esta stage. es una nueva actitud. Uh, if you can uh -huh. your reaction, y si tú puedes cambiar your mom, la reacción, I can your more yo creo que todos podemos cambiar I'm nuestras relaciones familiares. Many people have already changed the relationships uh, with the husband, the wife, and children, and the parents. Muchas really personas great. han logrado cambiar okay. sus relaciones Thank familiares. You. Eric. Muchas gracias, oh. Eric. Hola. Hola. Le enviamos buena información. Okay. ¿Alguien quiere decir algo? otras personas que quieren compartir. Can I ask you something? So algo? I um, I've been looking forward to start this training. Uh, last year I did all your Free trainings as a no estaba esperando por, para, este, por este entrenamiento um, but, um, y I el anterior fue una preparación, uh, pero he tenido algunas dificult dificultades do, uh, and, and cuando hago uh, en, uh, en combinación con headaches. los movimientos, uh, uh, eh, me pasa uh, que siento dolor de cabeza. Uh, so far, that I get headaches um, when I do it without the movement. Mm -hmm. And as soon as I hear a recording, or when this session starts, cuando estoy haciendo it, los movimientos, a partir de las grabaciones, o estoy that. haciendo... Oh, okay. Estoy haciendo la práctica, empieza It's mi dolor down. de cabeza. Entonces, yeah. pregunta, yeah. ¿qué mm, pasa? ¿Qué no, pasa? Bueno, no es, no es un error. Primero que no hay problema, te quiero decir. Cuando tú dices en, debes hacerlo con menor intención. Como si estuvieras jugando eh, como un juego. No te enfoques en la cabeza ¿no? demasiado. Tú sabes que está haciendo el sonido para el If interior he, de la cabeza. Here, pero si tú traes tu conciencia al tantien ime, inferior, in there, al palacio interior de Miq mm, y ahí dices, mm, en, your, mm, chi el chi va a bajar. Ah, kind of y ese tipo de reacción va a desaparecer. Enfócate yeah, en el tan in inferior. inferior, no te enfoques en tu, y tu cabeza y que la intención no sea muy fuerte. Para diferentes personas la experiencia es diferente. Algunas personas que tienen más equilibrada okay. la energía, en los tres tan In, Cuando ellos dicen no tienen este tipo de reacción. Also, mm -hmm. También otra But de las razones que provoca el dolor de cabeza es que seas demasiado sensible, matter, porque la energía sube demasiado y entonces genera still. un estímulo en el sistema so nervioso central. But y, porque... no, no, o sea, no, no te enfoques it, demasiado, yeah, pero mantente might. enfocada. Yeah. Not very hard. Enfócate, pero no pulita, demasiado. Y luego baja al tantien inferior. Well, people, also have, have Otras personas have, uh, también reacción. tienen este tipo de reacción. Mm. Yeah. So, oh, just need that brain. Your consciousness Your consciousness que lower solo necesita llevar tu oh, conciencia yeah. al yeah. relax your consciousness more and more. Yeah. Like that's not Yeah. Okay. Thank you. Yeah. <laughs> Gracias. Hola. Yeah. Thank you. Thank oh, oh, uh. you. Yeah. También puedes sentir que tu respiración va al tantien inferior y sientes que Min está en el tantien inferior, diciendo... En tu tantien bajo, tú aún te mantienes dándote cuenta, sabiendo de tu observador con mucha claridad. Hola. Other people who want to share. Other people who want to share. Gretel. may I share? <laughs> Puedo compartir? <Yeah>. share? <laughs> beautiful. Very beautiful. Very Yeah, I look different because I dyed my hair. It was a big, oh, I look different because I've changed my hair. There are many changes in my life. <laughs> oh, it, myself. Myself. it was a big adventure, and I had fun with it. But that's becoming couple... younger. Sorry? I'm becoming younger and younger más and younger. Younger, younger, younger. Thanks to all the adventures. Tengo to muchas invenciones really. como teñir mi pelo Quiero compartir I to share else. <laughs> Quiero compartir okay? algo más <laughs> I started uh, with another instructor in Corona time we started weekly practices On Sunday, in the park nearby. He comenzado a. Because like that we could continue our practice. Ah, dar prácticas en el parque. In, in uh, rooms, so we did it outside. En el exterior. And it's so wonderful what is going on there in that little group of. Eight. Es una experiencia And muy maravillosa en ¿no? un grupo pequeño. In the beginning when we started in September cuando comenzamos en there were septiembre I was really feeling down and depressed and yeah not yeah and and they said oh I'm so happy with that that we can gather había and había alguna persona que estaba con depresión and, but now since may already some of these women algunas really ¿Es de esas es mujeres so empezaron a empoderarse y están tomando <risa> grandes decisiones But, acerca de su vida. And then now lately, the last weeks there are La última semana, we are in the park, it's public. debido a que estamos en el espacio público del parque, and, um, now two weeks in a row, Different persons are passing by, Diferentes and personas they van pasando. Y notamos que tienen mucho respeto por nuestra práctica. Really, she, she now, but, coming, y, y las personas como changing, que se quisieran quedar. Y están en un estado de alegría, de carcajada, jajaja. Ja, ja. En el estado de risa. Ha, ha, ha. I to share this yeah. Y quiero compartir esto so like porque es How muy, muy bello, muy lindo. So Con muy so poquito esfuerzo. ¿eh? Yeah. Nice. Es, es bien bonito. Oh. Muchas gracias. Estás, estás, it's, estás it's compartiendo it's una muy buena manera. y yes, uh, es, es algo natural, dice ella. Really, es una pequeña anything. comunidad, dice I mean, Teacher Wayne. Cerca de los árboles, aunque hay muchos estímulos distractores, regresamos y todo va yendo, va fluyendo y no hay ningún tipo de presión. No hay presión ni para mí, no, ni para los demás. Already handed, not yeah. <laughs> Yo me he dado There's cuenta, Greta, que has head. tenido muchos cambios internos. Thanks to you, uh, Ray, thanks Gracias to a ti, Teacher Way. Gracias a la práctica diaria. ¿Quieres compartir self? algo acerca de ti? <laughs> <risa> it's more difficult. eso es but más I, difícil yeah. in, like go, tenía muchos apegos en mi vida y poco a poco process. se están And yendo I don't to talk about I don't know why. pero me resulta Maybe un poco difícil hablar de ello <risa> Okay. Yeah, okay. ¿Lo puedes entender? Thank sí, you. sí, lo puedo entender, dice Teacher Way. Okay, Muy bien, Thank todos. Vamos a enviar buena oh. información. Oh. Hola. Oh. Hola. Yeah. Gracias. Uh, yeah. uh, Por favor. Uh, Lantern, please, Alejandra. Alejandra, ¿quiere compartir? Do you want to share? ¿Quiere compartir? Please. Por favor. Hello. Yeah. <laughs> Nicolás. Aquí está. Hola. Sonia. Yo quiero partager. Son ah, Va a compartir. ¿Muchas? Una mujer del grupo de Francia. D'abord, je voudrais vous remercier infiniment. Je voudrais partager quelque chose que je. ¿Qué es lo que pensamos? Está con dos uh, dispositivos y por eso hace interferencia. Y está pidiéndole que le quite completamente el volumen. Very, very, very <laughs> No hay problema, no entonces mantenemos nuestro estado. Ahora Sonia tiene el micro apagado. Ah. Mm -hmm. sí. Very beautiful. Ella me dio su testimonio ayer, Very muy hermoso. Beautiful. Translate uh, to <it into> <laughs> Que se, lo lleva, que se lo lleve para otra habitación. <risa> A ver, ahora sí. ¡Hola! <risa> Sigue acoplando porque está en la misma habitación. Bueno, son detalles técnicos que todos podemos desarrollar la paciencia y ponernos en el lugar... Cuando compartimos en el grupo de español siempre sugerimos que entren a la sala como ha hecho ella y cuando vas a compartir pues tienes que quitarle todo el, el volumen. Ella ha evolucionado Ella va a compartir acerca de su relación creo que con su madre. C J'ai perdu mon papa il n'y a pas très longtemps. Et ça a été très dur. Et ma maman perd un peu la mémoire. J'ai perdu mon père. C'est difficile. Et ma mère perd la mémoire. Et ma mère perd la mémoire. C'est difficile. Et ma mère Et à chaque fois que c'est elle je qui perd la mémoire, j'avais mal au ventre. J'avais tout de suite une réaction de peur. We called each other every evening, and every time it was her that was calling me, I was with the stomach uh, tense, the uh, belly pain and this situation, fear. I had y después yo respondía. So I started to use I was my I a my phone, I could see your phone number, and I was starting to send love, information, Mj information. Then I was on Yo sabía que todo mi reacción se debía de si um, like a mi ego. Uh, y empecé a sentir una distancia, pero que no es indiferencia, sino que es amor. Y es tan simple tener este amor. Empecé a sentir que ese amor, sin los apegos, se volvía mucho más fuerte. Gracias, gracias, gracias. Desde lo profundo de mi corazón. Okay. Thank you. Muchas gracias. Hola. Hola. Mm. Okay. Thank you everybody. Gracias a todos. Okay, now we drink Ahora vamos a practicar un rato. Vamos a practicar juntos. En mm. in nuestro curso de Mingyue Kung Fu, primero necesitamos practicar nuestro... Nuestro estado de conciencia. Luego usamos ese estado de conciencia para practicar el chi y cambiar el cuerpo. Balance, harmonious, chi body. You Quieres have to crear un cuerpo armonioso, equilibrado de chi? Necesitas tener una conciencia tranquila, serena, pacífica. If our consciousness, si nuestra conciencia is not peaceful, no está. We cannot control pacífica, no vas a poder controlar las emociones, entonces nunca vamos a poder practicar bien con nuestro chi. Uh, quizás en un corto tiempo, podamos practicar con el chi, que se haga abundante, que fluya bien y sentirnos mejor más a gusto pero esa conciencia de bajo nivel siempre va a estar creando problemas esto significa que la conciencia de bajo nivel en el interior tienen conflictos y solo están trayendo problemas al chi. Y lo hace confuso y desordenado. Y se consume. Y ese consumo de chi genera problemas en el cuerpo. A esto se debe que en nuestro curso Minyoe Kung Fu nos, nos centramos y enfatizamos en la práctica de la conciencia. So Yo to que espero a peaceful consciousness. que todos adquieran la habilidad de gestionar esa conciencia de paz, esa conciencia tranquila. Always, uh, look y siempre estemos eh, buscando ese estado de conciencia, autoconsciente, y la conciencia siempre se ajusta a sí misma para estar en el estado de paz. Si no te quedas fijo en otras personas o en el mundo material, tu conciencia se va a volver pacífica y serena de forma natural. Pero tú debes conocer ese estado de conciencia claramente en el momento presente para luego mantenerlo y mejorarlo continuamente. Bien. Now let's be current energy. Ahora vamos a experimentar en la paz interior. Everybody close your eyes. Todos cierren los ojos. Feel consciousness come back. Sentimos que la conciencia regresa a sí misma. nada, nada más que eso le importa. Es como si olvidaras todo. It seems uh, everything. Es parece que todo desapareciera. All the world things disappeared. Todas las cosas del mundo material desaparecen. Your body also disappeared. Tu cuerpo también desaparece. Oh, human. Disappear. La humanidad desaparece. You are just of a pure consciousness. Tú eres solo la conciencia pura. And there is nothing can be attached. Y no hay nada en lo que quedar apegado. And nothing. ¿Tú ya no te fijas en nada? The, this the, ¿Y te mantienes en este estado de conciencia? Uh, Naturally you become a peaceful. Cuando soltamos todos los apegos, naturalmente entramos en un estado de paz. Feel this peaceful pure consciousness clearly. Sentimos esta conciencia pacífica min con mucha claridad. Es minjoe. In Chinese it be We call en China, the pure consciousness, decimos pure que la conciencia pura, el puro observador, is clear está in, en su estado muy claro, en su estado Mingyue. Y ahora todos pueden darse cuenta que cuando solo son la conciencia pura en el momento presente, pueden sentir que están en un estado de paz. Totalmente relajados. And can you feel you are liberated from all, everything? Y pueden darse cuenta que están libres done. de todo. You are free. Que somos libres. Mantenemos este estado libre de la conciencia. Y ahora observamos el cuerpo. Cuando observamos el cuerpo, lo transformamos. Head in Observamos el espacio interior de la cabeza. Decimos Xu, silenciosamente. Xu empty. significa vacío. When you say you feel your head, become empty, Cuando dices shu", shu, siente que la cabeza shu, se shu, vuelve vacío, chipuro, universo uh, Somalia, oh, con una sonrisa interior yeah, muy ligeros. Uh, Sí, abierto el espacio interior de la cabeza se funde en el universo y se vuelve más y más puro uh... y al mismo tiempo sientes que el espacio interior de la cabeza está en tu mincho, la conciencia clara y pura. El espacio de la frente se abre con una sonrisa interior. La parte superior de la cabeza Here, se vuelve chipuro y se funde en el universo the the head la parte posterior, posterior de la cabeza vacío the size of the head los lados ears, de la cabeza orejas ears, y en lo profundo de los oídos the... Marshall, the se funden en el universo the eyes, los ojos the... NP... Vacíos. Observa la nariz, la boca, son espacios de chi. Observamos el cerebro. Uh, el cerebro se vuelve muy puro, un espacio infinito puro que se funde en el universo. Todo el espacio de la cabeza. So in the head, you feel the El espacio all, vacío de la cabeza se, se siente en esa conciencia pacífica infinita, infinitamente consciente. Continuamos diciendo. Así en silencio, yeah, this peaceful becomes finer and finer. el espacio pacífico se vuelve cada vez más y más fino, Relax more. se relaja más y más. The whole universe is the bed. Todo el espacio universal. Shh, silencio. Dice Shh, silenciosamente. From deep inside, desde lo más de the profundo. Earth observamos y escuchamos el espacio infinito universal mm. Very, very peaceful. Muy pacífico. Experience this peaceful pure consciousness. Experimentamos esa conciencia pura, muy serena. And when you experience your pure peaceful consciousness. Cuando experimentas tu conciencia pura Mindfully y pacífica. Uh, your Naturalmente tu conciencia you know, se vuelve chi, equilibrada chi, y todos los órganos internos, todo el chi de los órganos y del cuerpo se vuelve pacífico y armonioso. Feel this, uh, inner peace, coming to neck inside. Sentimos que esa paz interior va al interior del cuello. Mm. Relax the neck deep inside. Se relaja el cuello muy profundamente. En su realmente sentimos que el espacio interior del cuello se abre y se funde en el universo vacío observamos profundamente el espacio interior del cuello con una Beautiful. sonrisa interior bella observamos los hombros And the whole arm, the inner space, y todo physically. el espacio interior de los brazos profundamente mm. Maya, con una sonrisa interior. The the Siente que amamos el espacio interior de los brazos. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. So Dormidos, pero no muy dormidos. Vamos a lo más profundo del espacio de los brazos. Y se abre. So to, La conciencia pacífica va al espacio interior del pecho, lungs, al interior de rest. pulmones, corazón, mamas. Mm. Mm. De forma y el espacio interior del pecho se funde en el universo haciéndose cada vez más y más fino con una sonrisa interior el espacio interior del pecho very peaceful, very se ha vuelto muy sereno y armonioso. observamos el espacio interior del pecho, espacio vacío muy profundamente. Vacío. Siente esa paz interna. Profundamente ese estado armonía uh, está en el espacio infinito del pecho. Observa el espacio interior del abdomen. Uh, all the inner organs, uh, Siente que todos los órganos internos se transforman en chipuro. Uh, uh, el espacio interior del abdomen se funde en el universo The whole universe is Todo el espacio sí. Sí. All universe space. best, all the space universal, Become pure, pure, the pure, the pure cada vez más puro. El espacio interior del abdomen se vuelve cada vez más puro y cada vez se abre más. The inner smile, Con una sonrisa interior. Peaceful, great inner peace. La conciencia pacífica crea una gran paz interior en el tantien medio y en el tantien inferior. Así que ahora. Uh, cuando experimentas el interior de tu abdomen, infinite, uh, es un espacio infinito y lleno de paz. For uh, goes the la conciencia body and that's the best. de paz va a través del espacio interior de la columna vertebral. Relaje. Se relaja. Uh. Hmm. ¡Gracias! Uh... La espina dorsal se vuelve vacía y se funde con el universo infinito. La conciencia pacífica va al yeah. espacio interior de las piernas a las caderas, a los muslos, rodillas. Pantorrillas, tobillos, pies. pies. Experimentamos con claridad el espacio interior de las piernas. y vamos cada vez más profundo en el espacio interior de las piernas. If you feel that it inside is also very peaceful space. sientes que el espacio interior de las piernas también es un espacio muy lleno de paz. Now in the infinite inner space, you just feel space, your peaceful consciousness. Solo sientes tu conciencia de paz your y te das cuenta de cuán how pacífica should, es tu conciencia qué pura es qué serenidad mm -hmm. With a smile. Con una pequeña sonrisa interior. Mm. Mm. Mm. In infinite, en el espacio infinito, el cuerpo de Chi, mm. solo dices. Decir y sentir is more and more que la conciencia pura se vuelve más y más serena. Solo siente tu conciencia pura y pacifica en un estado muy profundo de paz con una pequeña y gentil sonrisa interior. Y finales veces. Ese espacio ¿y interno, y interno profundo muy, muy se vuelve muy equilibrado y muy armonioso. We in our space. un espacio interno And the infinite universe. muy profundamente es uno con el universo infinito spacious... continuamente silent. en silencio Mm. In peace, la paz in the interior dead, está en el estado she, infinite, en el espacio infinito y vacío universal mm. infinito Yeah. We become our infinite, empty universe. Ahora somos el universo infinito bueno, y vacío. Very, really, very really pure and peaceful. Muy puro y muy en paz. Uh. Y pure space, pure space. decimos silenciosamente y sentimos el espacio interno puro. Nos damos cuenta de la claridad de ese espacio. Bien. Uh, uh, Fija, en esta completud infinita y armoniosa y pacífica, Todo se ha vuelto equilibrado. Relax more, sleeping but not sleeping. Relájate más y duerme. Sin stay in this Mantente en este estado pasivo de completo. Y sostén una bola de chi. chi una bola de chi frente al cuerpo. Open the Siente que esta completud pacífica abre okay. y cierra. Abrir. Siente profundamente el espacio okay. vacío. Se abre. The whole okay. Todo el espacio interno se abre. Bien, despacio. Esa completa de chi pacífica Pacifica eleva el chi. Por encima de la cabeza. Y vertemos el chin. Mm. Mm. Mm. Here she goes el chi puro va a través del tantien superior, a través del cuello, a través del tantien medio, a través del tantien tan inferior, tan inferior. Las manos cubren tu chi. Mm. Feel the peaceful inner space Siente el estado pacífico, está respirando. Okay. For the hands. Y ahora separa las manos a los lados. Open eyes and slow, mm -hmm. Abre los ojos despacio. Yeah, everybody stay and this state. Y todo el mundo se mantenga en este estado de paz. La conciencia es Uh, chi, que está muy en paz, sin apegarse a nada. Entirety, y puedes sentir que el chi, la completud infinita de chi This se vuelve pacífica. Ese estado all your naturalmente puede transformar y sanar todos los problemas. So, Así que espero que todos every day, puedan mantener este estado de conciencia pacífico todos los días, yourself, on, al menos deep, un corto tiempo, stage. haciendo que te vuelvas a un estado muy pacífico y profundo. Yeah. Uh, If you want to join our Kung Fu si quieres unirte a nuestro curso Minyue, aún es Next posible. Uh, el próximo mes va a comenzar el módulo 2 de la práctica Minjue Kung Fu. You also can join the one year y también program. pueden unirse al programa de un año. You can see our In Pueden mirar of all the nuestra página web y contactar con el organizador con cualquiera. Okay. Bien. Thank you, Gracias a todos. Thank you. Oh. Thank you.